Amigos sean bienvenidos a la simulación de Canal 49 um, Como por ahí dijeran eh, Aficionados que viven la intensidad de <ríe> las simulaciones de Canal 49 Bienvenidos Esta vez voy a rifarme contra los vikingos de Minnesota de Kirk Cousins Por ahí alguien me lo, me lo sugirió Me dijo ¿Por qué no juegas contra Kirk Cousins? Dije, ah, pues es buena idea, ¿no? Vamos a irnos midiendo contra estos corebacks Que podrían ser opción eh, de los 49 No Después de que ya Matthew Stafford se fue a los Rams eh, Vimos a los, vimos a los, a los tejanos el, el sábado pasado Ahora vamos contra los vikingos Van a empezar desde la yarda 25 eh, Puso una rodilla al suelo Ahí están los ex, las estadísticas de Kirk Cousins 3.603 yardas, 6 intercepciones Menos yardas que Garoppolo. Menos anotaciones, pero menos intercepciones también Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Cousins está buscando, no encuentra, no encuentra receptor, no encuentra receptor, no encuentra receptor no encuentra... Ahí está, agarrado, atrapado atrás Eric Armstead, vean qué cobertura del, del, del perímetro Eric captura la primera captura del juego, en la primera jugada Y perdieron 13 yardas, segunda y 23 Segunda y 23, formación abierta si en los controles, solamente cargamos con tres, le va a llegar Bosa y, y la sacó del campo, a dónde? tercera oportunidad y 23 yardas por avanzar este drive de los vikingos se me hace que ya no va a llegar a ninguna, le van a llegar, ah, es pase pantalla, pase pantalla, viene la cortina, pero ahí está, Jason Burrett, Jason Burrett señores y Nick Bosa ahí en la tacleada, también se unió Kevin Williams, puro All Stars de los 49, y ya van a tener que entregar el balón cuarta y 19. La primera ofensiva de los vikingos no resultó, esto es muy bueno para los cuarentenares porque esto eh, quiere decir que vamos a, a poder tener ahorita el balón, poder poner los primeros puntos y aparte vamos a tener la primera ofensiva en la segunda mitad. Ahí está Trent Taylor regresando a la yarda 40 y ahí viene Jimmy Garoppolo, vamos a ver sus números, 3,278 yardas, 27 touchdowns, tres intercepciones, más yardas que Cousins, una anotación más pero más intercepciones. 10 yardas por avanzar, viene Monster, Monster gana alrededor de 3 o 4 yardas 3 yardas, segundo y 7 por avanzar segundo y 7 por avanzar, dos hombres del lado derecho solamente Monster solamente atrás de, de Garopolo mueve a Kirill del lado derecho para fortalecer el lado derecho por ahí será la corrida, viene Monster. Monster, ahí está la avenida, se abrió bien bien, sacó como 10-11 yardas ahí está, vean, en dos acarreos 15 yardas de Raheem Mustard Primera y 10 por avanzar ya en el territorio vikingo en la 45, Garópolo se para atrás, está buscando, está buscando, sale corriendo, sale corriendo, lo va a al está solo, bien, bien completo Divo Samuel, vean qué pase de, de Jim Garopolo moviendo las cadenas, vean ahí le llegaban, le llegaban. salió corriendo ahí con su rodilla biónica y completo en la yarda, acá dentro de la yarda 15 ya de los vikingos. Bien, bien. Estamos en la yarda 14. Primero, por 10 yardas por avanzar. Se la entregan a Monster. Monster viene ahí. Está doblando la esquina. Le está doblando la esquina. Se va se vale. Touchdown. Touchdown 49ers. ¡Touchdown San Francisco! ¡Touchdown Rahim Monster! Y ahí están los primeros seis puntos del partido. Con un ataque balanceado, sobre todo terrestre. Fueron tres jugadas por tierra, una sola por aire. Esa jugada por aire fue muy buena de Garópolos, pero todo por tierra. Así es como funciona San Francisco y creo que así es como tiene que seguir funcionando la ofensiva en este 2021. El extra de Robbie Gold es bueno. 7 a 0 San Francisco arriba de los vikingos, señores. Empezamos bien. Garopolo empezó bien. Cousins no. Y aquí va a volver a poner una rodilla al suelo. Y empezará la primera oportunidad de los vikingos solamente con Dalvin Cook. A él se la entrega y Nick Boss ahí está apareciendo rápidamente. Solamente dos yardas. Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar. Eh, amenaza cargas. Los 42 viene el pase rápido. Sland ahí está completo. Jacquez tarde en la taclada de, de Tillen. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Solamente Cook al lado de, de, de, de Cousins. Y ahí está la venida por el centro. Está rompiendo bien. ¡Oy! Se dejó ir y ahí lo no taclearon. Bien entre Jimmy Ward y Arick Armstead. Pero primero primer y 10 eh, de, de Dalvin Cook. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Ya están en la 46 de nuestro territorio. Viene el pase rápidamente con Kyle Rudolph. Y ahí está Drew Greenlow en la taquera junto con Fred Warner. Primera, segunda y dos por avanzar. Segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar. Tres hombres de la lado izquierdo. Dos doble a la cerrada. Y hace el engaño con Dalvin Cook. Viene el pase rápidamente ahí precisamente con Rudolph. Y Rudolph. Sí llegó, sí llegó. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Primera oportunidad de para avanzar. Está moviendo bien esta ofensiva de los vikingos. Y hace el engaño con Cook. Viene el pase al centro. Vean ahí. ¡Oh! Jefferson, Justin Jefferson o fue Johnson. No sé quién fue. Creo que eso fue Johnson. Primera oportunidad de para avanzar. Ya están en zona roja. Están en la yarda 15 del territorio de los Niners. Lo están moviendo bien. Bajamos a los Eftis. Viene, viene aquí Kosis. Kosis buscando. Kosis buscando. Tiene tiempo. Viene el pase ahí a Tillen. Pero Andrew and Tillen. And... A ningún lado se acabó el primer cuarto, señores. Se acabó el primer cuarto 7 a 0 San Francisco ganando Pero los vikingos amenazan Están tocando la puerta eh, Se vendrá segunda oportunidad Y hay unas 8 yardas por avanzar Ahí está, segunda y 8 por avanzar Cousins con Cook al lado Sale a pase, todos a pase Viene el pase rápido oh, Viene al centro rápidamente con Tillen Tercera y tres por avanzar, señores Es que casi la interceptaron tercera y tres, tercera y tres Viene, viene Cousins viene el pase ay ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Es que me lo llevaba, no Nuevamente completo con Se la van a jugar en cuarta, cuarta y dos por avanzar esa no me la esperaba, cuarta y dos por avanzar Viene Cousins Cousins tiene tiempo No le llegan, viene el pase atrás ¡Oh! No puede ser, Andrew Tillen Completo touchdown de los vikingos Touchdown de Minnesota Y van a empatar los cartones En esta ofensiva me agarraron Oh, me agarraron descuidadón. Ahí está Shanahan haciendo rabietas. Pues sí, no lo puedo creer. Era cuarta y dos. Era parar. Y vean, pues perdió completamente. bosa salió ya a la zona del flat. Pero pues no, nadie estaba atrás. Bajé a septis. Error de coberturas. Y los vikingos. No se empatan el marcador, señores. Ya nos empataron los vikingos. Bueno, vamos a ver el extra. El extra es bueno. Ahí está el partido. Está empatado 7 a 7. Eh, ahí está Garopolo motivando a sus muchachos, ahí está con, con Trent Williams diciéndole cuídame la espalda, viene el kickoff de los vikingos y vendrá Richie James que va a salir a la 10, a la 20, a la 22, 22, a la yarda 22 del propio territorio, desde ahí empezará la ofensiva de los Niners la segunda ofensiva del partido, la primera fue de 7, vamos a ver si está si esta logra generar puntos nuevamente Viene la primera oportunidad 10 yardas por avanzar Doble de la cerrada, viene el engaño, es una play action Viene el pase rápido, pantalla con quién más? Con George Kittle, George Kittle gana Gana, ahí está, 15 yardas me parece Primera oportunidad 10 yardas por avanzar En la 36, fueron Fueron 11 yardas, primera oportunidad 10 yardas Por avanzar, tiene tres hombres del lado izquierdo y Samuel, se mueve, es una jet sweep jet sweep rompe el tacleo, bien, se está escapando ¡Ay! Henderson lo trompica Y solamente ganó 8 yardas, segunda oportunidad 2 yardas por avanzar Viene la jugada por fuera, viene la pichada Viene Monster, Monster pelea Uy, No sé si llegó, no sé si llegó No llegó, tercera y pulgadas, vamos con el señor Seguridad, vamos con el, el favorito A la ofensiva que es Kaijushek Y ahí está, primero y 10 señores Primera oportunidad 10 yardas por avanzar En la yarda 48 todavía del propio territorio Pero ya estamos por cruzar el otro lado Y está el festejo de Josh Viene jugada Bunch, formación Bunch, perdón Viene Garopolo, se echa para atrás, se echa para atrás, está buscando receptor, ahí está rápidamente con King, con George. Quiero el que rompe una tacleada y lo taclean. Por ahí me estaban diciendo que cómo le hago para romper tacleadas. Bueno, pues utilizo de todo, tanto el hit stick como el yush, como el Steve Farm. Ahí está el pase rápido con, con, con Jordan Reed, ¡bien! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, estamos en la 6. Pausa de los 2 minutos, señores, y amenaza San Francisco con anotar. Pues sí, les digo, pues entreno mucho y hago movimientos siempre que ya viene el contacto. Intento hacer algún movimiento para tratarme de quitar a los rivales. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzarse a la entrega. Ahí está, rompe el tacleo. Bien, bien, bien, bien, bien, Estiré el brazo. Hice ahí un, un, un move y saqué yardas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. En la yarda 24 ya estamos. Solamente 1.35. Garoppolo tiene tiempo. Oh, ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! Tenía tiempo y le llegaron. Los, precisamente Trent Williams. estaba hablando con él con él no me descuides y vean oh, perdió 7 yardas, segunda y 17 los echa para atrás está buscando uy muy arriesgado ese pase, muy arriesgado tercera y 17, se complica el drive se complica y feo tercera y 17 vienen los disparos de ministro y tira el patado ¿por qué lo tiró ahí? no entiendo vamos por el gol de campo y el gol de campo es bueno de Robbie Gold. San Francisco se va arriba 10 a 7 y es bueno, pero vieron en esa, en esa tercera Llegó el disparo, tiré a la banda Pero lo tiró por dentro, ¿qué pasó Garopolo? Nos estás quedando mal ah, Ok Estamos ganando, queda un poco más de un minuto, un minuto tres Para que acabe el medio tiempo, vamos a ver si, si El señor Kirk Cousins logra hacer algo o si lo frenamos vamos a ver si esta ofensiva es puro trámite o si, si, si lo van a intentar me parece primera oportunidad 10 yardas por avanzar desde la 25 vendrá salieron tres hombres de la izquierda, viene la carga, viene le llegaron, ay un pañuelo no vaya a ser ¿por qué? si le llegué bien ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? es un holding de la ofensiva, ahí está, es contra Minnesota bien, primera y 20 señores primera y 20 con 58 segundos primera y 20, vamos por la cabeza de Cousins aquí las cargas. Y, oh, tiró rápido. Oh, Rudolph, me parece, sí. Segunda y 12. Pidieron un tiempo fuera los vikingos. Su primer tiempo fuera. Segunda y 12 por avanzar. Segunda y 12. Tres hombres del lado derecho. Le llegaba, llegaban estoy lleg tratando de llegar, pero tira el pase rápido. Ahí Fue con Dalvin Cook. Tercera y 8. Tercera y 8, señores. Con 49 segundos todavía podemos tener el balón. Tercera y 8. Viene Cousins. Cousins. Está esperando, le cargue con tres solamente. Le cargue con tres, tiene tiempo, tiene todo el tiempo del mundo. No puede ser ahí, busca el centro. Ay, si es completo, no puede ser, no puede ser completo. Y van a jugar en serie. Viene aquí, Cousins, Cousins nuevamente busca ahí el pato. Ay, casi interceptado, casi interceptado. Buscaba a D. Lenny Sherman, casi se la lleva segunda y 10 Segunda y 10 en la 45 y cinco. Viene el pase rápidamente al centro con Dalvin Cook, se acercan a la 31 y y piden su segundo tiempo fuera a los vikingos Ay, demonios, están moviendo así Pues van a su último tiempo fuera, perdón Vamos a pedirles un tiempo ahora. nosotros Vamos a tratar de poner nervioso a su pateador Vamos a ver si la falla Vamos a ver si la falla, vamos a ver si le si puede llegar Vamos a ver Solamente 6 segundos este es ya el ¡Ay, está, está! Ay, me encantes, me encantes, Lo podía bloquear, lo podía bloquear y Es bueno, ¡Me empataron Lo pude haber bloqueado Lo pude haber bloqueado, Chica, ¡Sí, carajo Ay, empatan los vikingos Se me están poniendo bien locos los vikingos Ay, ok, ok Que no panda el cúnico, dirá Roberto Gómez Bolaños Quedan dos segundos, vamos a intentar uno jugar. A ver si me sale Las zonas profundas no creo, las van a cubrir Así que vamos a tratarlos de engañar Vienen por la cabeza de... Y ahí estamos, vemos, aguantamos el bloqueo Viene corriendo, corriendo. trata de... Ay, no, ya no Solamente quedó para la estadística, señores Solamente quedó para la estadística este pase Pero se acaba las acciones del medio tiempo y los y los este los, los vikingos y los 49 empatados a 10, vean lanzando más Minnesota, corriendo más San Francisco, promediendo más yardas los 49 pero el partido está empatado esa es la mala noticia, la buena noticia es que vamos a tener la primera ofensiva Ahí viene aquí Richie James, sale a la 20, a la 25, a la 27 Desde la yarda 27 empezará este drive de la segunda mitad de los 49 de San Francisco Ahí viene garópolo va saliendo los equipos especiales, ahí viene Divo Samuel Formación I, e, primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se la entrega Monster, Monster por el lado derecho, Monster rompe un tacleo y lo no bien. Ok, primero y 10, más de 10 yardas en este primer drive Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dos hombres del lado derecho, quiero el del lado de izquierdo, quiero el del lado derecho, viene Garópolo, viene aquí el pase rápidamente con Kendrick Bourne, Kendrick Bourne. Nueve yarditas, ocho, nueve yardas y nueve yardas, segunda oportunidad, una yarda por avanzar, vamos con una inside zone, ahí está, ahí está, Jarrett McKinnon, la yardita que necesitábamos, primera oportunidad, diez yardas por avanzar, señores. Bien, aquí se la entrega Monster. Monster cambia de, de lado y oh, peleó, peleó, pero sacó como 5 yardas. Así es, segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Negaró por nuevamente se chacha para atrás. Está buscando receptor. No encuentra. Viene aquí el paso, ¡Ay no! ¡Sí! ¡Ay! Interceptado. ¡Ay, error, error, error, error. tira a la doble cobertura. Qué pensaba yo. ¡Ah, oh, demonios, vean ahí, Ch, carajo, me equivoqué, me equivoqué horrible ¡Ay, oh, y si sí se la llevó, ¡Ah, oh, demonios Y aquí viene Kirk Cousins, van sus estadísticas, 13 de 15, 110 yardas, un touchdown Ay, oh, no puede ser, me estoy equivocando mucho, ok Viene Cousins, se la entrega rápidamente a David Cook, pero baja rápidamente Keegan Williams Y hasta ahí llegó, segunda oportunidad y 6 yardas por avanzar Viene aquí nuevamente las cargas. Las cargas. ¿Y a dónde de Alvin Cook? ¿A dónde? Ahí estuvo. Fue. Sí, Drake Greenlow. Dre Greenlow con su tercera taclea de la, de la tarde. De la tarde-noche. Tercera y ocho por avanzar. Venga, es importante detener. Tercera y ocho por avanzar. Viene Cousins. Cousins está, está buscando. Viene y rápidamente. Busca Cook y. Fred Warner y. Kevin Williams no llegó. A despejar, señores. A despejar. No aprovecharon la intercepción y vamos a volver a tener el balón Así que no pasó nada, nada para nadie Venga, hay que jugar más concentrados Viene el regreso de, de Trent Taylor que intenta hacer un corte Y no salió más allá de la yarda 15 Desde ahí empezará el drive de los 49 Ah, Venga, concentración, no podemos equivocarnos otra vez Ya cometí un error, vean ahí están las testigas de Rahim Monster En sacar los 46 yardas, un touchdown 7.6 yardas por acarreo Y creo que por ahí tiene que ser Vamos a buscar por tierra, como tiene que ser, bueno, por aquí está... Y es Makinos, McKinnon, se está escapando a la 30, a la 40, a la 45, a la 50, a la 45 del otro lado. Vean qué escapadón, 40 yardas de, de Jorick McKinnon, Bien, qué corrida. 37 yardas después del contacto. Vean qué corrido, ahí está Kirchhoff lamentándose, dice, ¿cómo demonios puede ser? A mover las cadenas los Niners, vean Ahí está, McKinnon, McKinnon Solo porque sí llegó, Si sí, no se pudo Se le acabó el gas, se le acabó el gas, creo que aceleré Muy rápido, intenté hacer el corto Pero ya no dio, y aún así ya estamos en la 45 De los vikingos Viene el engaño con Monster, viene Garopolo Aquí rápidamente, oh, buscaba el pase Con Kaijushek, pero, pues no, sacó ni una yarda Segunda oportunidad y ya yardas para avanzar Viene nuevamente aquí con Monster, Monster, vean Monster dobla a la esquina, hace un corte, bien oh, Hasta ahí llegó pero sacó más de 10 yardas, casi 15 yardas. 8 yardas después del contacto. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Estamos en la 27. Ya estamos en zona de gol de campo. Viene aquí con Monster, Monster por el centro. No sacó mucho. Una o dos yardas al máximo. Si segunda y ocho, tres hombres del lado derecho. Monster del lado de Garopolo. El de Garopolo se echa para atrás. Está buscando la receptor. Ahí está Kendrick Bourne. Kendrick Bourne. bien. Se quedó a una yardita. A una yardita. A dos yardas. Tercera y dos por avanzar. Tercera y dos. Venga, Niner. Tercera y dos. Se abre. McKinnon del lado derecho, formación abierta, doble ala cerrada Y se acabó el tercer cuarto señores Entramos al cuarto, cuarto, en el tercer cuarto no hubo nada para nadie Duelo defensivo, una intercepción y nuestra defensa detuvo Está jugando a la altura nuestra defensiva Pero bueno, tercera y dos, aquí es importante sacar puntos Viene el pase pantalla rápidamente con McKinnon, McKinnon, McKinnon, se pudo haber escapado Pero bueno, logró el primer 10, ya estamos en la yarda En la yarda 13 de los no, la yarda, 16 de los vikingos, viene la jet sweep, la jet sweep con Kendrick Porn. no, a ningún lado, a ningún lado, señores, segunda y nueve por avanzar, solamente una yarda, segunda y nueve, están jugando con toda la defensa atrás, segunda y nueve, viene Garoppolo, Garoppolo buscando el receptor ahí lo tiene en el centro, es completo con Dibosabu, Dibosabu, el oh, ya está la yarda, tres de los vikingos. Hasta la yarda 3, pero ya estamos en zona roja, señores. Primer gol en la yarda 3. Primer gol en la yarda 3. Viene Garópolo, se echa para atrás, viene el pase. ¡Oh, no! Uy, nunca lo vi. Nunca lo vi. Segunda y gol, me salvé. Segunda y gol. Viene aquí. Garopolo, viene las cargas, viene el pase para atrás! Están los bloqueos. Ay, no llegó Tomlinson, no llegó Tomlinson. Rápido. En la dos nos quedamos. Tercera y gol, tercera y gol. Venga, vienen los disparos. Ya los vi. Van a venir con las cargas los vikingos, pero hay que tirar el pase rápido. Voy a jugar por pase porque están esperando la corrida. Garópolo viene de la carga. Ahí está, le pegaron. Pero la tiene, ahí está. Touchdown. Touchdown. Touchdown George, George Kittle. Ahí está, me trabo. Touchdown de George Kittle. Cero miedo, señores. Vean, aguantó el gol. De Garopolo. Ahí un poco bajo. Pero ahí está el touchdown de George Kittle. Vean que por paso le metieron a Garópolo ahí. Pero fue completo. Touchdown de los 49ers, señores. Nos vamos arriba. 16, 17 a 0 con el extra de Robbie Gold 17 a 10 perdón 17 a 0 ajá. 17 a 10 quedan 3.41 en el reloj los vikingos han estado moviendo bien y creo que todavía nos pueden hacer algo primera oportunidad 10 yardas por avanzar viene Cousins, Cousins se echa para atrás viene la carga, encontró rápidamente a Delvin Cook, se equivoca, pudo haber ido por fuera y ahí estuvo Fred Warner para detenerlo segunda oportunidad 3 yardas por avanzar Se acercamos a los 3 minutos formación I. E. Viene, hace el engaño, el engaño, viene el pase, ¡Oh, no puede ser, solo lo dejó Jason Barrett, oh, sí, Jason Barrett, ahí, Jim Ward llegó tarde, qué raro, en la yarda 40 ya en nuestro territorio, con 2.37 en el reloj, 2.36, tres hombres del la lado derecho, viene Kosis, Kosis buscando, no le puedo llegar, no lo puedo creer, y ahí está la tacleada rápidamente de Nick Bosa estaba en la zona de, de, de, de cobertura de flat. Por zona segunda y, segunda y seis por avanzar Acerca la pausa de los dos minutos As Lograron sacar la jugada, el engaño con Dalvin Cook Ahí me quedé trabado Y es incompleto, bien, incompleto el golpe de Sherman Pausa de los dos minutos, señores Dos minutos quedan en el reloj Los vikingos amenazan con empatar Y nosotros tenemos que defendernos Prima Tercera y seis, tercera y seis Bien el pase ah, No, estaban, no puede ser, nuevamente quemó a Red. Estaban dos backs defensivos, estaba Jimmy Ward Jason Bred no puede ser esa recepción no lo puedo creer, ya están en la yarda 6. Después pidieron, pedimos nosotros el tiempo fuera porque nos anotan queremos tener el balón. Viene aquí la entrega así inteligente. Vamos a pedir otro tiempo fuera. Corrieron con Darwin Cook. Solamente nos queda un tiempo fuera. Segunda y gol por avanzar. Ah, oh, solito caigo. Ay, mandé los disparos, se quedaron pasmados. No hice, bueno, no hicieron nada mis linebackers. Iban a disparar, luego ya no dispararon. Y dejaron solo al ala cerrado O sea, todo mal a mi defensiva están a punto de empatar me Vean acá el Shanahan ahí regañando a, a Demeco Ryan Blanco no este... <risas> Regañando al coordinador defensivo De este offseason Vean ahí el pase solo Los backers, vieron los backers pasmados en el centro No lo puedo creer Touchdown de los vikingos Y con el extra Supongo yo que nos van a querer empatar Vamos a ver si podemos hacer algo Vamos a ver si. No, no. Es bueno. Se empató el partido, señores. 1-28. Tenemos solamente un tiempo fuera. Y todas las ganas de ganar ese partido. No vaya a ser que se vaya a ir a tiempo extra. Esperemos que no. Viene aquí bien Richie James. Bien. Ganando tres yarditas más. Sin que se hubiera quedado en la zona de anotación. Pero bueno, le bajó el reloj. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Tenemos que mover el balón, señores. Tenemos que acercarnos al menos al gol de campo. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. con 4 los vikingos. Viene el pase. ¡No puede no! ¡Sí, completo! ¡Completo 30! Oh, Volvió a tirar a la doble cobertura, pero ven qué recepción del Chaparro Taylor. Vamos a jugar en serie. Bien, ahí está el pase pantalla con Raheem Monster. Raheem Monster, bien. Se sale inteligente del campo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. 57 segundos en la 49 del propio territorio. Estamos a unas 10, 15 yardas de, las, de, de, de distancia de gol de campo. ¡Ah, no puede ser! ¡Ahí está, Mayor giro ¡Qué cobertura! Segunda y 10 por avanzar. ¡No, segunda y 10! Viene Garópolo, Garopolo busca rápidamente nuevamente a Kirill. Kirill pelea, pelea. Ay, pelea. Jugadas en serie, jugadas en serie. Es tercera y una. Y azota el balón, Garopolo. Cuarta. Cuarta y una con 36 segundos. Hay que jugárnosla. Desde ahí no tenemos el gol de campo. Hay que jugárnosla. Cuarta y una por avanzar. Ay, oh, Dios mío, vienen las cargas. Las estoy viendo como en la zona de gol hace rato. Vienen, ahí vienen. Disparo, vienen. Ay, oh, otra vez le pegaron nuevamente. Oh, qué... ¡Ahí está! ¡Bien! ¡George Chilo! ¡George Chilo! Vean, fue la misma jugada, primero y 10, señores Primero y diez, ya estamos en distancia de gol de campo <coughs> Viene Garópolo, Garópolo. Viene el pase rápidamente con... ¡Muy bien! ¡Se quitó el tacleo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Se salió! ¡Oh, se salió! Se salió con 20, 24 segundos, señores 24 segundos todavía Ya tenemos el juego Yo quiero anotar, pero ya tenemos el partido Inteligente, inteligente, inteligente Segunda y uno, segunda y uno por avanzar Viene aquí, quedan 5-4. Viene la saca Galopolo. La, el rápido al centro, bien completo con Divo Samuel. Rápidamente, yo. Tiempo, tiempo, tiempo. Sí, mejor el tiempo fuera ya. Uf, vamos por el gol de campo, vamos por el gol de campo, señores. Vamos por el gol de campo. Y viene aquí. Ay, oh, no, que tiempo los vikingos. Y me van a poner esa toma que, que odio. Pero bueno, no moveré mucho, lo tiraré. Y solamente concentration, concentration. Este juego es nuestro, señores. Este juego debe ser nuestro Aquí viene... Sí, sí, sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Es bueno, 20 a 17, señores San Francisco, 20 a 17 Solamente les dejamos, creo que dos o tres segundos, no sé Ahí está Ya casi sellada la victoria de los Niners Cuatro segundos, cuatro segundos, señores Vamos a volarla porque no quiero sorpresitas No quiero sorpresitas Y desde ahí desde la 25 saldrán los vikingos. Jugada. Vamos a jugar preventivo. Todos atrás. Viene Cousins. Cousins buscando. Le voy a llegar. Viene el pase. Tira la banda. Tira la banda. Y el pase es. Uy. Oh, completo para afuera. Completo para afuera, señores. Se acabó. Se acabó, señores. San Francisco gana apretadamente. Apretadamente en Minnesota. 20 a 17. A Kirk Cousins de Mike Zimmer. De Dalvin Cook De Dylan, de, de, de Rudolph Y de todo este equipo que es muy bueno Le faltan por ahí piezas Pero ahí está Creo que Cousins no sería tan mala opción en San Francisco Ya viéndolo bien, no juega mal el chavo Yo no soy muy fan de Kirk Cousins Creo que es la misma cosa que Garoppolo Menos lesionado Pero bueno, ahí estamos viendo otra opción que podría ser eh, para San Francisco, pero ahí está. Además jugué con uniforme retro, eh, por si no se dieron cuenta. Ahí están las estadísticas. Nos vemos el lunes para el podcast. Hay noticias de los Niners. Y ya saben, el jueves en Canal 49. Les mando un abrazito. Un abrazito, perdón, un abrazote. ¡Y go Niners!